Vale, ya se ha hecho de noche y eh, he colocado abajo eh, las, en los dos atriles para los aldeanos que van a ser eh, eh, de estos eh, bibliotecarios. Que bueno, eso ya los cambiaré. Pero este lo vamos a tener ya. O sea, reston, ¿vale? El sacerdote este al haber comprado ya este sacerdote va a ser siempre va a ser siempre sacerdote, ya no, ya no puede perder su trabajo así que como la reston la vamos a necesitar para eh, hacer la granja de mobs, pues. Vamos a dejar por aquí esta esmeralda. Esta esmeralda no está recto Bien. Y pues iremos consiguiendo más esmeralda. Eh, voy a coger mi caballo y nos vamos a ir en busca y captura de más bichos. Vamos a poner por aquí un árbol más y nos vamos Bruja, vámonos. Oh, no tengo. Eh, no tengo muchas flechas, eh. Y con. No tengo muchas flechas, me refiero a que solo tengo. Tenía una. Y me estoy. Me estoy bugueando. Tío, tío, tío, tío, tío. ¿Pones ¿en serio otra puta vez me va a ocurrir esto? una cosa clara, ¿eh? Y yo, pon yo pongo esto aquí. Así, aquí no se acerca nadie. Aquí no se acerca nadie, vamos. Esto lo más claro. Voy a regenerar aquí no llegan máquina. Voy a esperar para regenerar y ahora me la cargo. Hija puta tío. Me está haciendo daño ya sola, eh. Voy a ver si me regenero a full. Está envenenando a sí misma. Qué bueno. Ahora me voy a enfrentar a la bruja esta. Le voy a dar plomo del bueno. Mira, como esta bruja me suelte. Al fin lo que estoy buscando voy a ser muy feliz vale se queman todos los zombies quiero que se quemen primero todos los zombies Me ha soltado redstone ¡Eh! ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Azúcar! Me lo ha soltado me lo ha, me lo ha soltado Me lo ha soltado Me lo ha soltado Me lo ha... ¡Oh! Me lo ha soltado Me lo ha soltado ¡Dios mío! ¡Joder! Vámonos para casa Vámonos para puto casa Vale, vamos a dejar aquí a nuestro caballo Dios, pero es que tenemos azúcar, tío es que tenemos puto azúcar Vale Vamos a hacer ahora una cosa Y es lo siguiente A ver Antes que nada necesitamos A ver Venimos aquí Cogemos uno de estos Y lo transformamos muy bien. Necesito tres frascos. Tres frascos. Eh, esto fuera. Esto fuera. ¿Es ¿Eh, el que tengo un disco? ¿Por qué tengo un disco? Eso es que un esqueleto se carga... Se cargaba un creeper o algo así era. He conseguido un disco También wow, wow, wow. El alto horno Que es muy importante además Vale Bueno, tenemos el ojo de araña Las manzanas las podemos dejar Necesito Necesito esto Vale, vamos a hacer lo más importante Vale Muy bien Pues ya, ya lo tenemos Todo Ya lo tenemos todo para hacer Nuestro Preciado Guau, guau, guau, nuestra poción de debilidad Ya está hecha A ver, amigo Cuidado Esto por aquí No, esto aquí Esto aquí Madre mía, madre mía ¿Vale? Chapallanda, anda a Esto vas a trabajar tú, máquina Anda, eh Botas de hierro, vaya puta mierda Vaya, no, te lo quito un segundo y, y probamos otro, ¿no? Peto de hierro, me gusta más un peto de hierro no, En verdad te, te vamos a dejar una cama amarilla la cama amarilla va ahí. Vamos a poner cama blanca y cama blanca aquí. Le demos cuatro, eh. Vale. Las pociones de debilidad. Y ahora las hacemos arrojadas. Arrojables. Buah, qué bien, qué bien, qué bien, chavales, qué bien. Esto es un buen, buen gran paso, ¿eh? Esto es un buen gran paso. Vale. Bien. Vamos a guardar nuestras tres muy importantes pociones. Y ahora voy a hacer algo... Mmm... De lo cual me puedo arrepentir. Pero... Por ahora... Por ahora puede estar bien. Tengo... Tengo aquí para hacerme otra. Uf, No sé si estoy... No sé si estoy preparado para meterme ahora mismo con cerdos. Pimas de estos, eh. Creo que no estoy muy preparado. Así que yo creo que con dos puedo aprovechar. Con dos manzanas puedo aprovechar. Dos manzanas y una poción. Vale. ¿Qué es lo que voy a necesitar hacer? Voy a hacer lo siguiente. Me voy a venir aquí. Y me voy a tomar la molestia de tapar aquí a uno de estos, necesito que uno salga, lo vas a hacer en este caso tú, yo sé que os gusta mucho vuestro trabajo pero tú amigo tienes que salir Dios, saltó el otro, da igual Vale Uno aquí Y aquí necesito otro Que bajase tú el que se Cierra aquí Este está ahí, anda Venga, máquina No, no pongas mucha resistencia Porque No te sirve nada eh... ¿Qué yo? ¿Qué le pasa a este aldeano? Vete para allá. Venga. A este no lo voy a transformar. Por lo tanto, no le puedo pegar. Ya cuando. Cuando les pueda pegar, pues lo empezaré a transformar. Vale. ¿Por qué no te vas para allá, tío? Que está tu mesa allí, tío. Bueno, tengo por ahora encerrado aquí a uno. Que es lo importante. Tengo a este encerrado. Y ahora... Necesitaría a este moverlo, tío. Este y este son los que voy a transformar primero. Mentira, mentira, mal, mal, mal Mentira, mentira, mentira A los primeros que voy a transformar Son a los de A los que son Tú, chico Duerme, duerme, duerme Corre, chico, duerme ¿Tienes allí una cama? ¿Sigo que tienes ahí una cama? ¿Qué le pasa? Está rayado, se ha. Se ha rayado. O es que ha visto una cama que le gusta más, que es la amarilla esta, ¿no? Vale, necesito ahora un zombie. Necesito un zombie. ¿A dónde va este? Vale ¿Qué pasa? Si te digo que tú, amigo, te tienes que mover Ahí Muy bien Como lo han pillado, ¿eh? Lo han pillado y además Rápido Como a mí me gusta Vale, les voy a poner ahora ahí una luz Para que no se le aparezca ningún bicho Vamos a ponerle una luz Unas luces aquí. Una aquí y otra aquí eh. Y comemos Levántate y muévete ahí, anda Tienes otra cama, tío Vale Tengo el hacha, sí, tengo el hacha Necesito traerme un zombie. Va a ser este. Ven, máquina, ven. Ven. Ven, entra. Bien. Se vas a meter aquí. Venga, ahí tienes, para transformar. ¡No! Hostia, el puto golem. Bueno. Tengo un golem aquí fuera para... Para proteger. <ríe> Al parecer tengo un golem aquí fuera para proteger. Necesito un, un zombie, tío. ¡Y allí hay un zombie con pala! Uh, el zombie con pala me vendría bastante bien, eh. Me voy a traer el zombie con pala. Ven, zombie con pala, ven, ven, ven. ven. El resto me lo tengo que quitar de encima. A ver. Aunque entre el zombie con pala. Vale, vale, vale, vale, vale. Ahora relajarse todos. Un poquito porque me habéis dejado tres corazones. Cabronazos. Aquí una entrada. La cual debería estar bloqueada. Eh, oye. Vale. ¿Dónde está el zombie con pala? Que es el que yo me he traído exclusivamente. Zombie con pala, ven para acá, tío. Este, este zombie. Tío, es que, que tú no eres el que tiene que. No se entera, tío Y el zombie con pala Aquí, máquina, aquí Es tonto, ¿qué te pasa, tío? ¿Qué le pasa, tío? Le pasa algo Le pasa algo y no no bueno No me puedo creer que vaya a por el puto esqueleto. El agazo. ¿Tu esqueleto? Va a matar, va a matar o a mí, o a mi derecho o a mí, o a mi zombie o a mí segura que Y yo de verdad Puto esqueleto de mierda Voy a salir ya por ahí Y lo mata Y lo Oh dios cómo te la Como te la has buscado El esqueleto de mierda Hijo de Y me matará Puto esqueleto de mierda Me matará Lo que le ha salido de la polla El esqueleto este Lo que le ha salido de la polla Anda Toma por culo ya El esqueleto chaval, Con el esqueleto Si sí, anda que entráis aquí Vosotros Necesito uno Venga tú Máquina ven Y además Este agarra cosas No tío no, tío, no, no, no, no, se están metiendo aquí muchas cosas. Se están metiendo aquí muchas cosas y esto no me gusta a mí. No, no. Estoy quedando sin... Sin comida. Estoy quedando sin comida. Tengo ahí un puto esqueleto eh, Esta cámara la vamos a dejar aquí por ahora Y voy a coger zanahorias Está ya full Tanto esto lo que queda es replantar Aquí ha entrado un bicho y me ha jodido unos cultivos. Mm. Qué grande, ¿no? Qué grande el aldeano que me ha jodido los cultivos. Mm. Súper grande. Tiene eh, yo plantado, patatas, ¿no? Me he plantado. Remolacha para nada. Esto sí, muy bien. Voy a coger la azada y voy a arreglar algunas cositas. Bueno, pues eso, que me ha petado un creeper que un poquito más y no lo cuento. Eh, luego, el zombie ese que había escondido, que es para lo que he abierto un poco la valla esa para la noche eh, y que ha seguido en vano porque se le ha cargado el grandioso defensor de las tierras el golem y nada y estamos como al principio eh, esto fuera, esto fuera y esto fuera Bien, yo ya subí aquí por algo Por la azada Azada Vamos aquí Caemos en el agua Caemos aquí otra vez Hacemos así Y ponemos una zanahoria Y ahora vamos a subir y le vamos a poner patatas a los ardeanos. Vamos a hacerle la zona esa que no tenían. Que no la tenían bien cubierta ellos. Bueno, no os preocupéis. Que ahora está asada Todo arreglado. mira y además aquí tenéis varias patatas. <coughs> mira. Cógela, cógela, máquina, cógela. Son para ti. Vale. Waterdrop water drop! Me la he jugado, me la he jugado porque la verdad es que yo no soy muy. muy bueno haciendo water drops. Pero bueno, no pasa nada. Eh... Esto lo tengo que tapar con tierra. Tengo tapar con tira. Como he tenido que tapar el agujero que ha hecho el el colega. Por cierto me falta me falta una valla aquí de piedra. Falta aquí una valla de piedra. Oye el el aldeano este ya no viene más, ¿o qué? Eh, Aquí, me ha dado un bocado. Eh... Uy, pues nada. Vale. Y esto va aquí. Pues nada, mientras... Mientras se hace de noche... Pues lo que voy a hacer es simplemente... ¡Hala! Ah, ¿Sabéis lo que podría hacer? Ahora que lo pienso. Sería magnífico. A ver qué puedo hacer. Puedo... Mmm, hacerme una zona FK de pesca. Me puedo hacer una zona FK de pesca. Una zona de fe en la, tengo la zona fk de minería y la zona fk de pesca. Necesito un bloque. un bloque musical. ¿Cómo se hace el, blo el bloque musical? Así como el resto en medio. Puede ser. Más o menos estoy jugando. ¡No! Está bien. Eh, ¿Qué más necesito? Eh, granja de pesca eh, A ver Vale, ah, chicos, ¿qué tal? Ah, muy bien Vale, ya me acuerdo Vale Buah, que no tengo hierro, tío No tengo hierro Necesito... Necesito metal ¿El golem me ha muerto? Sí, ¿verdad? El golem parece ser que ha muerto Vale, pero me podría hacer una granja AFK para la noche Un chico nuevo Ah, dos chiquitines nuevos Corre, me meterse ahí No, si esto Lo voy a agrandar Simplemente para Esto lo voy a agrandar Simplemente para Que tú fuera de aquí Cama Mira aquí una cama Aquí voy a poner otra eh. Sería listo y las usaba Vale Y aquí voy a tapar con esto El chico este que hace ¿Qué, ¿Qué intenta? ¿Máquina? Venga, sí, métete ahí, anda Vale Esto lo vamos a tapar Vale, voy a meter a un zombie nada más Eso lo tengo yo claro, pero... ¿Qué zombie? Pues me parece que lo tengo también claro Va a ser uno de estos Pega un fuerte, eh Pega un fuerte A ver, ¿quién va a ser el que muera? ¿Vas de tú? A ver Pero antes que nada Vamos a ver quién puede coger algo Tengo que hacer una cosa Antes, antes de que podáis subir Voy a hacer una cosa esperarse aquí esperarse aquí máquinas esperarse aquí necesito uno con una pala me voy a dar una pala de de esto de de madera mira tengo aquí es la pala la pala del zombificador a ver quién puede coger esta pala ese la puede coger, qué máquina. Esto fuera. Creo que en difícil casi que todos lo pueden coger, ¿eh? pero bueno. Vale. Lo que hay que hacer ahora tienes que venirte aquí. Ahí estamos. A transformar. a transformar los que se ha dicho ya después me cargo al zombie con la pala venga, pégale, pégale Mira, te estoy vigilando, tío tal que se peguen mucho que se vengan los dos a este bloque vale Vale, y ahora voy a hacer tal que así, tal que así, cada uno por su lado, Allá. bien, de verdad, no me puedo creer que sea tan sumamente subnormal, de verdad, es que no, no hay nada que me salga bien en esta... En esta serie. No hay nada, nada, nada que me salga bien. En esta serie. <ríe> me está saliendo todo mal, tío. Me está saliendo todo mal. Eh, no sé dónde ha sido la última vez que se ha, que se ha grabado. Pero bueno, en, la cosa es que... Conseguí un zombie con una pala. Ha transformado a estos dos aldeanos. Y yo es que hasta dónde se ha podido quedar. He transformado... A estos dos aldeanos, ¿vale? Eh, luego les he tirado las manzanas y las pociones. Los he transformado. Y se han... Y bueno, y después de transformarse, pues... Pues me dan nah, estos intercambios, ¿vale? Eh, he subido arriba donde estaban los otros... Estaban estos aldeanos. Aquí... Y he tradeado con algunos, como voy a hacer ahora con este, eh, para conseguir, eh, para conseguir algunos, algunos, algunas esmeraldas, que necesito esmeraldas. Otro chico va para allá, eh, se me están acumulando los chicos, por cierto. Eh, y necesito más tradeos, tradeos 26 y 26 este me, es que este me va, me va a hacer traer nada de cuento Vale, tengo dos más Necesito Necesito uno más de De esto de De trigo para eh, para que Me ha tenido que crecer ya este No, no crece eh, Bueno Voy a seguir tradeando con Este de aquí Hasta que me suba Al De nivel Y cuando me suba de nivel veremos si Me puede A ver si me tradea libros qué vamos a hacer bueno, nuestro objetivo ahora mismo es eh, ir a farmear eh, trigo, vamos a ir a farmear trigo y lo vamos a sacar tanto de aquí como de muchas otras zonas, vale, esto no es trigo pero esto aún está creciendo pero hay aldeas que tienen la, los bloques de. Los bloques de trigo. Y eso es lo que vamos a buscar. Bloques de trigo para tradear con el aldeano de allí. Y con esos bloques de trigo. Eh, con esos bloques de trigo pues poder. Eh, poder tradear eh, Conseguí esmeraldas Y subir de nivel al otro aldeano Para que A ver si con suerte nos da A ver si con un poquito de suerte Nos da eh, Lo que sería Libros Tradeo de libros Si conseguimos eso Ya todo sería perfecto ya todo sería perfecto y ya todo sería mucho más llevadero. Que no nos lo da. Que nos da otra cosa. Pues habrá que joderse y habrá que intentarlo con el segundo. Pero por ahora con el primero... Es con el que lo estamos intentando. Y tampoco hay... Nada de eso allí en esa aldea de allí al fondo. Vamos a ver si en esa aldea del fondo encontramos un poquito de de mierda de esta de de caballo de esto de trigo Ay. a ver si hay por aquí trigo Trigo no, pero he visto un golem. Mira, ahí, ahí estoy en trigo. Vale, vamos a ver. Aquí van unas cuantas esmeraldas, ¿eh? Sin bromas, aquí van unas cuantas esmeraldas. Eh al golem le vamos a meter en fuego. Como siempre. No traigo carteles. Ah, pues voy a. voy a lo duro, eh. Da igual. Espero que se carguen eh, algo golem Los slime Vale, ese slime se la ha cargado Y Cinco, muy bien eh, Debería De buscar un poquito más a ver si encuentro un poquito más de... Con esto, ¿cuánto tengo? Ahora mismo tengo... 65. Necesito 5 más. Para tener... Para... Hacer... Exactamente 3 tradeos. Bueno. Yo creo que más o menos con lo que llevo puedo... Puedo apañármelas. A ver qué tal. A ver qué tal. Vamos a volver. Y vamos a hacer... A ver. Y tenemos nuestra casa. Vamos a coger ahora. Y vamos a.. Vamos a, a tradear con nuestro aldeano. Quiero mirar a ver si por aquí, por algún casual, hay.. No. Esto es de telare. Aquí no ha crecido nada. Y en verdad, todo lo que crece aquí, los aldeanos estos se lo llevan. Así que... Como que es para nada. Bien, vamos a meternos aquí. Caballo, vamos a esconderlo. Pollitos chicos, este no se ha metido ahí. Los dos pollitos chicos se han quedado fuera, ¿no? Pues nada. Me voy a quedar. Ay, este máquina es el que necesitamos, sí o sí. Ese... Ese va a ser. Tengo ahí a muchos chicos ya, ¿eh? Que por cierto... Cojones. Tengo muchos chicos ya, pero hasta que. Hasta que no haga yo los tradeos suficiente con su padre, su madre. Esto está fornicando. No me vale. No es broma, es que. Vale. ¿Me lo ponen más barato? A lo mejor me lo ponen más barato. No, Me da manzanas, ¿eh? manzanas por una esmeralda cosa que ahora mismo no necesito pero está bien saberlo y gracias ven máquina subes de nivel no subes de nivel aún cabronazo pues Pues necesito... Necesito matar en la noche. Voy a, ir a matar en la noche porque necesito sí o sí ya... El... Necesito ya sí o sí lo otro. Este... ¿Hay diferentes? A ver, este por. este. aquí uno por cierto necesita una cosa nueva. Tengo que, tengo que matar. Tengo que matar.. zombies. Tengo que matar zombies y esqueletos. Por cierto, se me rompió el escudo. Si no recuerdo mal. Pero me hice uno, ¿no? ¿Yo no me hice un escudo? ¿Ya no? Pero si lo tengo puesto Si lo tienes puesto Cabeza mmm, Polla Cabeza, polla Vamos a dejarlo en cabeza, polla Eh, necesito esqueletos. Prefiero matar esqueletos porque con los esqueletos puedo... Ataca, ataca, ataca ese... Si ese, ese. Sí, lo que quiero yo son huesos. Lo de los zombies en verdad no me sale rentable porque... Los zombies... Uh. No me vayas a petar cerca de casa, eh. Y este mini coñazo, vale, ahora vamos a coger ese, ese hueso. Ese hueso mismo. Y es lo que vamos a usar ahora para... Si yo lo, lo... En verdad, es una tontería lo que acabo de hacer. Ahora, todos los esqueletos que están por ahí. Con el sol se van a quemar. Van a morir. Y les recojo los huesos. Ha sido también una... Jugado un poco estúpida, a ver, zombies, esqueletos, todos los bichos muriendo. A ver, quiero ver cómo morís, ahí, zombies. No ha carne Mira, hueso Pero estoy viendo más hueso Más carne, más hueso, más carne Joder, oh, qué bien Carne Hueso Hueso Carne Hueso flechas también De camino Flecha la cual me va a servir Para cargarme a este que eh, sabía yo que estaba ya tocado Me ha parecido como que había ahí un creeper No sé por qué Aquí hay una araña Las arañas me suelen dar problemas de vez en cuando Entonces yo hago así un poco Te pones en plan tontorrona Y te hago pimba Y te vas Vale entonces tengo 12 huesos. Con los cuales tengo ahora 36 polvos de hueso. Y con estos 36 de polvo de hueso, vamos a darle aquí mambo al asunto. Ah, yo creo que con esto ya, ya puedo subir de nivel a mi. A mi preciado aldeano. ¿O no? No, tengo 21. <ríe> me da para uno. Y 23 de estos no me sirve para nada, ¿no? No, pero necesito 32. A ver, una esmeralda más, y vimos a este hombre, venga, súbeme de nivel, no ya, ya es hora, no me vas a subir de nivel. ¿Me vas a pedir hasta, hasta el último? ¡Oh, eh, Quillo! ¡Oh, eh! ¡Eso, eso es carne de zombie! Treinta y tanto necesito carne de zombie, ¿eh? Necesito carne de zombie. Treinta y dos. Veinticinco. Veintisiete. Veintiocho. 30... Oh, mira, aquí hay hasta... más polvo de hueso y de todo. Es una flecha, que la flecha no la, no la necesito tanto como al polvo de hueso y todo eso. Más polvo de hueso. Más carne de zombie. Encontraré 32 de carne de zombie. Tengo treinta y uno, necesito uno más de carne de zombie, no más, lo encontraré, polvo de hueso, carne de zombie, vale, vale, bien. Lo voy a ver, de aquí. Aquí hay un gato. Muy bien. A ver. Tú. Máquina. Dame una esmeralda. Que le vea ha hasta este hombre. Bien, me sube de nivel. A ver, a ver, a ver. No me lo puedo puto creer, ha No, no, no, no, no, tío, no, no me puede haber pasado esto, tío, no me puede haber puto pasado, pues nada, tío, son es lo que hay. A joderse. Eh... Necesito remolacha. Remolacha es lo que necesito intercambiar ahora. No me acuerdo cuánta remolacha era, pero voy a tratar de remolacha. Y ahí no ha crecido suficiente. 11. Necesito al otro, tío. Porque el primer aldeano... El primer aldeano no... No ha salido como queríamos. Se quiere papel. Papel, hermano. Papel, quince, once, mal, me estás pidiendo lana, pero yo no tengo una de eso, a ver, vale. Vente aquí, máquina. Bueno, pues vamos allá con la búsqueda de... ...del aldeano bueno. Nada. A ver. A ver qué tal ahora. Nada. A ver. Conductividad. No quiero conductividad. Necesito O filo Filo estaría muy bien O Irrompibilidad Vale O protección Protección me vendría muy bien Empalamiento Empalamiento no me... Suerte marina uh, Suerte marina si me viene bien Suerte marina si me viene bien te lo voy a comprar Porque suerte marina sí si me viene bien Vale Por ahora vamos a dejar estos así Y vamos a ver He tenido muy mala suerte He tenido muy mala suerte porque El, el primer aldeano me, ha, me la ha liado Me la ha liado muchísimo 26 patatas Necesito patatas, tío. Necesito patatas y polvo de hueso. Patatas y polvo de hueso. Mm. Vamos a ver cómo la conseguimos. A ver, aquí hay texto zanahorias, te las voy a ir recogiendo, vale, y esto así, muy bien, pues así la vamos a dejar, pues nada Ahora a esperar que se haga de noche para ir a matar. Bueno, a matar, ¿no? A, para esperar que salgan algunos esqueletos. Y esperar que se mueran con.. Con el tiempo. Y conseguir patatas para tradear con los aldeanos estos. A ver qué tal.